Bueno, un millón de pesos ahí. Bueno, lo que no hay equidad, una mejor distribución, ¿verdad, Chamo? Porque aquí hay medios que deben de, que tienen rating y tenemos capacidad para publicitarnos. Mira, eh. Eh, hace unos días publiqué en mi Instagram un video de un recorrido hacia el vertedero. Y colocaba allí una inscripción o inscribía que la paciencia se imponía en San Francisco de Macorís en razón de comprobar que la entidad gubernamental Obras Públicas, quien vino en auxilio del de ayuntamiento respecto a la vía de acceso al vertedero municipal, debió para concluir paralizar. Y pudimos ver y constatar que en el trayecto estaban varados, llenos de basura, los camiones, que en los tiempos normales se calculaba que eran dos horas de, de Más ir. Más menos, dos horas. De, de llegar allá de, de y volver y para atrás para seguir el trabajo de recolección. <coughs> Esperando, nosotros, y así lo expresaron algunos seguidores, de que lo importante es que se resuelva, que se reanuden la recogida de basura por parte de Móvil Soluciones, y que el ayuntamiento, y aquí viene mi orientación, y a la vez un pedido a la población, y que los camiones móvil soluciones reanuden la frecuencia de recogida de basura y tengamos una ciudad más limpia. Y así el alcalde, la alcaldía, reducir la presión que ha de recibir de no hacerlo. Y yo he hecho crítica, incluso le he dicho al propio Siquió, que ya se trata de que su gestión, tenga un desenvolvimiento positivo en las cuestiones que son propias del ayuntamiento. Y una de ellas es la más importante y la que ha causado revuelo, es la limpieza y el ornato. También le he dicho que los departamentos que tienen un funcionario nombrado, aunque depende del alcalde, pero el alcalde no puede estar, omnipresente, es decir, estar en todos los lugares, porque para eso no necesitaría ningún funcionario se ahorran esos salarios y el alcalde es el hombre orquesta pero no, el estado está diseñado precisamente departamentalmente para que cada quien haga su función bajo el mandato de la alcaldía me refiero a, al ayuntamiento el consejo que es la parte legislativa y que hay que aclarar que su fiscalización de vigilar cómo se desenvuelve en cada uno de los departamentos es una parte que a través de su participación en la sala van a ir haciendo las observaciones porque el alcalde participa de las sesiones o un representante de este y que en lo financiero la sala tiene una responsabilidad a través de un funcionario, que es el contralor. Este funcionario tiene un poder plenipotenciario frente a los demás poderes internos en el área administrativa porque bajo el sedazo de ese funcionario, la administración garantiza que está cumpliendo con, las, con los requerimientos administrativos. Este debe dar un informe a la sala cada cada cierto tiempo y la sala recibirlo en sesión ordinaria. Esto lo hago como explicación para que se comprenda que es una responsabilidad conjunta y que allí reside el buen funcionamiento. Yo tengo un conocimiento pleno de que el ayuntamiento municipal debe transformar esa postura que a veces vemos de inactividad pero es que el funcionario no asume su rol y no transmite a la alcaldía sus necesidades muchas veces o este no toma participación porque le ha correspondido al alcalde tomar la participación y no se ve ¿Tú sabías que existe un encargado de recaudación nombrado? Sí, sí, está ahí la nómina. Ah, bueno, porque tú lo conoces, pero la gente no sabe. <risa> Esta es la nómina. No, lo que pasa es que yo he revisado la nómina. Y la gente no sabe ahí. que existe un funcionario, este la No existe un ¿La que existe un ver. funcionario que para temas de recaudación debe de planificar, proyectar cómo eficientizar las recaudaciones en favor del municipio el municipio cubrir sus gastos, que esos son los ingresos propios que habla el presupuesto, y esos ingresos propios devolverlo a la sociedad con soluciones. Atender lo que yo vi que se atendió en la Nino RISET: que hay una especie de socavón, porque esa zona para, pasa una de las fallas geológicas de la ciudad. Y eso hay que estar pendiente y saberlo, que se producen socavones y que en la medida que se resuelven, en los movimientos telúdicos, es posible que se movilicen. El ayuntamiento no tiene eso presupuestado, pero sí está en imprevistos del presupuesto y el alcalde, sin preguntarle a nadie, tiene que resolver eso en la ciudad. Sí. En la próxima sesión presenta, conforme a lo que dice la ley, el presupuesto, por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué gastó. Y la sala lo va a revisar a través de su contralor de que todo esté en orden y simplemente lo va a aprobar para que pueda tener comprensión que los fondos que tiene el presupuesto son para uso de esas necesidades que se presentan. Entonces, si esto es tan sencillo como yo lo planteo, la sociedad tiene la responsabilidad de vigilar, seguir denunciando. Uh -huh. Lejos de ser enemigo de o, de o de funcionario, es ponerle en alerta de una dificultad que muchas veces, por la cantidad, los funcionarios no se dan cuenta. Tercero, el ciudadano tiene que poner de su parte... Y en este caso llamo a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, bares, que no pueden estar de espalda y simplemente pensar que pagan mil pesos, 500 o 200 para la recogida. Pero usted tiene una obligación, un deber de disponer la basura en fundas que le sea fácil de recoger. Pero el ciudadano común de a pie cuando está comiéndose una empanada o lleva algo en la mano, no lo puede tirar donde le dé la gana. Así no se puede hacer una mejor ciudad. Jamás tendremos una mejor ciudad. Si no se comprende por parte de la alcaldía el cumplimiento de los roles, en este caso deben salir los funcionarios a dar la cara y no dejárselo todo al alcalde. Y el alcalde debe exigir cumplimiento por lo que le dije. Si tiene que disponer de esos cargos porque no hay competencia, salga de ellos. No le demente a los partidos. Porque tradicionalmente yo digo, Francis Rodríguez, que el ayuntamiento, los ayuntamientos, se han usado sus presupuestos para la solución de salarios de los compañeros del partido que está gobernando. Y si Dios requiere de sacudirse, sin importar que lo critiquen, el que no esté trabajando para afuera y el que venga a cumplir, que venga a cumplir. Y esto es un asunto de todos, porque es el gobierno de todos. Muchas gracias. gracias a...